La más reciente tendencia en mensajería es los Memojis, es decir, emojis hechos con tu cara. Los equipos con Apple cuentan con una función para hacerlos sí, y, por medio de aplicaciones de terceros, también los puedes hacer en un teléfono con Android. Si cuentas con un iPhone y no sabes cómo hacer tu Memoji te explicaré cómo, da clic en el botón de los tres puntos que hay junto a los Memojis pregenerados en el teclado. Se abrirá una pantalla en la que puedes crear un nuevo Memoji, o sea un emoji con tu cara. Además puedes editarlo, duplicarlo o eliminarlo. Esta función te permite aplicarle todo tipo de filtros y modificaciones, tales como cambiarle el color y la forma de los ojos, y hasta ponerle más o menos nariz, o añadir piercings. En un smartphone con Android. Los teléfonos con Android no cuentan con una función para hacer emojis con el rostro, sin embargo existen múltiples aplicaciones de terceros gratuitas que te permitirán crearlos. Apps como Bitmoji o Zepeto te permitirán hacer emojis con tu cara, con un procedimiento muy similar al de los memojis de iPhone. Espero que el vídeo te haya gustado, esto fue una producción de 7 oficial para Curiosidades élite. hasta la próxima.